Me preguntan del mapa de glaciar. Creo que la característica de glaciar es que es un mapa muy seccionado. No es como pueblito que todo está interconectado o lo que acabamos de ver de aquí de distrito. Que pues, es, técnicamente es nada más un, un cuarto, por decirlo así, con coberturas. Vamos a llamarlo de una forma burda, ¿no? ¿Cuál era como que el objetivo? O sea, el, el hecho de que cómo se les ocurrió la idea de este mapa de, de glaciar. ¿Es por la historia o simplemente dijeron queremos un mapa en un barco? Eh, el mapa en el barco o sea la idea del mapa en el barco eh, ya había estado rondando <risa> de hace mucho tiempo de hecho hay unos hay unos este hay unos cuantos um... Como se podría decir, no pistas, pero se podría decir que estamos un poquito eh, uh, no obsesionados tampoco. No sería la palabra, más bien un poco como que queríamos esa idea del barco. En, en el video de The Runway está, en el tráiler también está. O sea, así como que tratamos de... Eh, Canales es un barco también. ¿verdad? Como que nos gusta esa idea del barco, pero queríamos una idea de un barco un poquito más claustrofóbico. Porque siento que, ¿Sí? siento que lo que pasa con Canales es que... No, no pasas mucho tiempo dentro de los barcos más que nada tú pasas tiempo en la cubierta, más que nada, o sea, como en la parte de arriba, entonces no estás como que dentro del barco en sí, pero eh, el problema es que eh, cuando tienes un juego como Rock Company, hacer como mapas que estén como muy claustrofóbicos bueno, lo mismo, es complicado porque lo hace que el juego se vuelva más táctico de lo que es, entonces pero yo creo que sí fue más que nada por por la onda de querer hacer un mapa de barco y también por la onda de querer experimentar con algo más cerrado, ¿no? Y al final a la gente le gustó, pero también he, he, yo he leído muchos comentarios sobre gente que no le gusta, que se le hace como que está muy cerrado, Entonces, y tomamos ese feedback muy en serio, porque porque pues, son nuestros mapas, es donde, es, al final del día es donde juega la gente, ¿no? O sea entonces tenemos que tener eso muy en cuenta con la comunidad y sobre todo con la comunidad competitiva que es la que también pues eh, eh, no quiere competir en un mapa que no le vaya a funcionar pero yo creo que esa Exacto. fue esa fue la, la, la idea principal un mapa en China, ¿han pensado en eso un mapa en China o tú te gustaría un mapa así? sabes que me gusta, de, que, que se me hace muy interesante de China pero ya ves como en China uh, cuando la gente vive como más en, como en pueblo, en las sí. afueras de la ciudad grande están como mucho los callejones pequeños De las casas y que las casas están grandes y que tienen jardines en medio y todo o sea, son casas como tiene esa arquitectura como, como antigua. Este, me gustaría un mapa así, que fuera un pero que fuera un mapa más que nada como de un distrito de China, pero de un barrio más que nada como más humilde, no que no fuera como algo muy moderno, muy turistero. No, no, no, que fuera algo como más humilde y que y podríamos podremos crear, no sé, algo como que algún alguna gente de chacal estaba escondido ahí, no sé, hackeando información, o sabes, como o sea, son cosas que se pueden hacer, pero no se han pensado todavía. Pero eso sí me gustaría hacer un mapa de China así, tipo así, más, más antiguo, más que gente que, que que si algún de alguna forma esto llega a alguien como uh, de más de edad más grande, pues este pueda pudiera ver esos detalles y decir, sabes que así así así lo recuerdo yo, ¿no? En vez de que sea más moderno, no, no más turista, sino no, no, no quizá algo más más más antiguo. Oye, y fíjate que eso que. Ahorita voy a hacerte una pausa en esto del mapa. Porque es que una de las cosas que más eh, creo que han presentado un reto para Rogue Company es que técnicamente el juego se lanzó en la pandemia. O sea, fue totalmente en un, en un universo hostil. O sea, sí, sí, sí, sí cambió mucho el panorama, me imagino. Sí, sí, fíjate que sí. Y es este son cosas que así tienen que pasar, ¿no? O sea, no no no podíamos detener la producción, no se podía, o sea, no no no no nos iba a alcanzar. <risa> este, claro. era mucho dinero que se había invertido y teníamos que seguirle dándole y nos tenemos nos tenemos que transicionar hacia, hacia trabajar en la casa. Ajá. Pero um, afortunadamente todas las personas que tenemos en el equipo pues tienen, tienen buena ética de trabajo. ¿no? Hicimos lo que teníamos que hacer. Y al principio muchos com muchas compañías. Hoy en día todavía están como escépticos. Sobre trabajar desde casa. Uh -huh. y, y ya se les está quitando. Porque vieron que la producción. Inclusive a veces es mejor. Porque las personas se entran un poco más animadas. Porque están cerca de su familia. ¿sabes cómo? Entonces. Este... Yo la verdad al principio no me gustaba mucho. Porque yo soy una persona muy. Muy platicadora entonces. Este, ocupo estar con la gente. Pero después lo empecé a ver como por otro lado porque podía pasar más tiempo también con mi esposa y aparte porque podía hacer más cosas que, que ocupara en la casa, ¿no? Que ocupaba y por esto, ya, aquí estoy, ya voy por él, ¿sabes cómo? Y, claro. y afortunadamente mi jefe y Hyres es una compañía que son muy flexibles y no son muy duros con, con los empleados en el sentido de que no, tú no te puedes salir a ninguna hora, ¿no? O sea, si tú ocupas una cosa te puede salir, ¿sabes cómo? Este, inclusive claro. cuando estábamos en el estudio también. Este es un trabajo más, uh, yo podría decirlo, describirlo como informal. Este porque es un trabajo que, si yo de repente, no sé, ocupo llevar al perro al veterinario, yo no tengo que pedir permiso. Es como que ni, ni de días antes, ¿no? Es como que yo le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Ocupo ir a llevar al perro y se acabó. No es como si yo tuviera que ir a llevarlo. O sea, porque aquí la, eh, pero es más que nada, también es por la cultura aquí también americana que es así porque en este uh -huh. en este trabajo tenemos como ciertas como uh, fechas de entrega ¿no? entonces si me dicen tú tienes que tenerlo para el viernes pues a ver cómo le haces para terminarlo para el viernes ¿no? entonces yo administro mi propio tiempo entonces, y, oh. entonces, entonces yo sabré cómo le hago para terminarlo pues Entregar resultados. Claro, claro, claro. Como ahorita yo este, salgo de vacaciones el 13 de diciembre, no me gusta dejar nada tirado. Entonces, yo me programo claro. con mi jefe le digo: Yo voy a terminar todo lo que tengan que terminar. ¿Sabes cómo? O sea, y yo me voy a ir tranquilo. Y él también. Y, él, y como ya me conocen aquí también, pues ya me tienen confianza, ¿no? Y pues lo que veo aquí es que independientemente de que trabajes o no, tu cerveza es este, muy reconocida <ríe> a nivel mundial, ¿no? O sea. Sí. <ríe> Ahí le vas haciendo competencia a Corona y a, y a Heineken, ¿no? Sí, ahí voy, ahí voy, ya, yeah. ahí voy. Creo que en general, algo que nos demuestra este juego, algo que nos demuestra Rogue Company, es que es un grupo de personas que están buscando plasmar una visión. No nada más hacer un juego, nada más por vender, vamos, por llenar ese, ese requisito, por decirlo así, ¿no? Sino que realmente es un título en el que se ve que se le está poniendo el empeño de hacer algo auténtico, algo que, que, que realmente deje un estándar. Un y en este tipo de detalles que nos has estado comentando, Chris, eh, yo solamente te puedo decir que aprecio un buen, un buen, como no tienes idea del trabajo que están haciendo aquí, más que antes. Créeme que estos comentarios que, que, que están aquí, que te los voy a pasar, te, lo, te los voy a copiar y te los voy a mandar por mensaje. Definitivamente concuerdo con ellos. Creo que son un gran equipo. este Chris y este trabajo que hicieron con Pueblito, el trabajo que han hecho en general con los mapas, créeme que es algo que que se valora mucho y espero que sigan trabajando de la misma manera y pues los vamos a seguir apoyando porque vale la pena ay pues gracias a, a ti y a todos ustedes que, que también este, pues siguen jugando el juego, lo siguen apoyando, la gente que, que no, no, se, no se va ¿no? Y, y si se fue pues que volvió para ver qué había nuevo también, también son bienvenidas y, y las críticas también son bienvenidas, también son constructivos a veces nos ayuda mucho a crecer y nos ha ayudado mucho a crecer también el juego y, este, y hay mucho que mejorar todavía pero, pero pues ahí va y, pero que sepa la gente también de, de la comunidad latina que también sí, o sea, se, se le pone empeño al juego y no creen que, que, no se, que no se le pone empeño. este Pero también tienen que entender que a veces los recursos eh, te limitan, pues. Te limitan y no te, no te permiten a veces arreglar todo lo que quisiéramos arreglar. O sea, mucha gente se queja de muchos errores, cosas así. Son cosas que ya están ahí en, apuntadas, pero no hay, no hay recurso y no hay como el espacio y otras cosas tienen otra prioridad es como para, para crear algo más diferente para la gente y a veces se nos pasan ciertas cosas, ciertos bugs que no arreglamos pero que sepa la gente que pues ahí estamos, estamos dándole y, y que el contenido va a seguir llegando y que no, no se va a parar y si algo tiene Hyrule es que no, no se da tan rápido por vencido y este es lo que yo, yo, yo he notado estos casi cuatro años que tengo con ellos por eso, y por eso confío en ellos, como, como empleado de ellos confío en ellos que no se van a dar por vencido porque yo los conozco y no lo van a tirar porque eh, porque gente veo que, es que comentarios que, Ay, que ya está muerto el juego, no, no, no, o sea, lo que pasa es que la gente parece que se le olvida que, que Fortnite le tomó casi tres años para hacer lo que es, o sea, no, no, la gente se le olvida eso, entonces, este, las cosas no se hacen de un día para otro, entonces tienes que, tienes que seguir empujando, ¿no?, seguir empujando y aparte que también tienen que tener la gente comparando ahorita a Fortnite, este, a lo mejor no es la mejor comparación porque no es, no es un juego Val Royale, el, el nuestro, pero pero me refiero a, a gran escala Pero también tienen que entender que Fortnite tiene el, el, la, la, el respaldo de Epic Que es una grandísima compañía o sea, Ni se compara con ninguna de las compañías que hay afuera este Con, el, con todos los recursos que tienen, ¿no? Este, que prácticamente pueden deshacer y hacer como quieren, este, primordialmente porque su juego está diseñado pues en el editor que, no, que, que, que lo usan muchos juegos, ¿no? Y ellos tienen el control de todo eso, entonces son muchas cosas que a veces la gente, eh, pues no, no está enterada, ¿no? Eh, no está enterada y, y a veces son un poco severos con, con juegos que, como Rogue Party. que a veces no tienen tanto recurso y la gente pide ese nivel de exigencia y lo entendemos, pero también tiene que también también que nos entendieran ellos que que no es tan fácil, no es tan fácil como un clic o dos clics y ya quedó. Se tiene, somos humanos, no somos máquinas. Dijera sí. mi jefe a veces dice así. Este mm. somos, somos humanos y también nuestra cabeza pues también se cansa y también este, uh -huh. tanto, tanto está pensando, tanto está resolviendo. Trabajar mucho no necesariamente quiere decir que va a quedar mejor. Sin duda, creo que este, este juego tiene mucho futuro. Digo, no sé si, si, si este, brevemente nos quisieras comentar. Mira, eh, yo veo Rogue Company, por lo menos así, incluso lo he dicho abiertamente en el canal. O sea, yo mínimo, así me estoy yendo a lo mínimo, me imagino por lo menos otras cuatro temporadas. Pero tranquilamente, otras cuatro buenas temporadas. Y estamos hablando nada más de un año, pero puedo decir que todavía le queda mucho camino y ahorita me lo acabas de confirmar diciéndome que hi Res no es de las compañías que simplemente voten las cosas y digan ¿saben qué? vamos a pasar al siguiente proyecto y lo hemos visto por ejemplo con Paladins no que a pesar de que ha tenido sus altibajos el juego sigue muy activo y sigue trayendo contenido y ver que Paladins sigue al mismo ritmo es algo que entusiasma porque deja ver que Rogue Company puede esperar algo similar ¿tú cómo ves el futuro en sí en sí de... de, de de Rogue Company, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo visualizas, vamos? Yo pienso que mira este, me, la voy a poner más, me la voy a poner más fácil y más clara, obviamente que, que yo tengo información que a lo mejor la gente no la tiene y, y tú tampoco la tienes porque pues trabajo internamente ahí, entonces tengo una perspectiva del futuro de Rogue Company un poco más amplia, ¿no? porque yo sé qué es lo que puede venir y lo que no va a venir entonces sí. Eh, el hecho de que yo esté entusiasmado y que tenga esperanza debería decir mucho, ¿no? porque eso quiere decir que, que hay muchas cosas buenas por venir Este, yo más que nada siento que, que el juego estaba como que esperando, está esperando un cambio cuando me refiero a cambio no, que el juego, no, no significa que el juego tenga cambios que tenga que ser otra, otra personalidad del juego, no me refiero a ocupa algo que sea que, que uno pueda decir esto es Rock Company. Siento que lo estamos tratando de buscar. Y hay ciertos elementos que sí están ahí. Sabes que sí los tiene. Que, que la gente dice, ah, eso nomás pasa en Rock Company. Pero siento que, que estamos como que tratando de agarrar eso, ese como uh, conjunto de cosas. Para que, se, para que se como complemente todo ese lo que es Rock Company. Y siento que ese es el futuro del, del juego. Siento que. El juego se vienen cosas que van a hacer que, que esté más notable el juego, que esté más arriba, y que, y que sea más este. Más popular con la comunidad. Pero que no sea como. Como juegos que han estado allá afuera que no les ha ido muy bien, que son copias de otra cosa, ¿sabes? Sí. Este mucha gente cuando salió Rock Company recuerdo que decía, no, que le están copiando al Fortnite. O sea, ¿dónde sacas que le sí. estás copiando al Fortnite? ¿no? o sea, ni siquiera. Pero la gente lo dice, no, porque la gente, y en general, a veces me, me incluyo también yo, porque a veces uno, el ser humano, lo que hace es que a veces cuando ven algo diferente, no nos gusta. No nos gusta sí. mucho el cambio. No nos gusta mucho algo diferente, algo nuevo. Siempre lo rechazamos. Siempre desde eso hago, es algo de naturaleza. Entonces siento que eso pasa también con los juegos nuevos. Me ha pasado a mí, me ha pasado que yo he visto juegos y digo, ¡ay, ah, está muy. Nada más un ejemplo corto: en la serie de juegos de Fallout, no sé si lo has jugado. Claro. Yo cuando jugué Fallout la primera vez, hace muchos años, jugué el. el eh, un amigo jugaba el 3. Y uh -huh. este, y él me decía, no, que juégalo, juega juégalo, juégalo. yo le decía, nah, yo lo veía jugarlo porque a veces se, él se quedaba en mi casa a dormir y él, y él jugaba el juego y yo estaba haciendo otras cosas. Y yo decía, no, nah, se ve bien aburrido el juego. Y una vez me dijo, mira, te lo voy a dejar una semana y jugalo tú, porque él ya lo había terminado. Hasta ahorita es una de mis franquicias favoritas, tengo hasta juguetes de Fallout de aquí en mi casa. Uh -huh. O sea, y, y eso es lo que, te, lo que te lo que te digo, o sea, mi perspectiva cambió hasta que yo le di una oportunidad a Fallout sabes cómo o sea porque yo lo veía de afuera y decía ay no esto no o sea y lo jugué así los primeros dije ay no está muy aburrido está muy está muy tanque te, se mueve claro. muy lento entonces como hasta que yo lo empecé a jugar y le di una oportunidad la oportunidad que se merecía y fue y, y cambió todo ese rollo no eso es a lo que me refiero la gente ocuparle una oportunidad a Rock Company seguir hasta donde se desarrolle más seguir a la pista porque es un juego en desarrollo pues ...y es lo que la gente no debe olvidar... ...o sea, este juego no es como que lo que ves ahorita... ...es lo que se va a quedar para siempre, ¿no? Eso, eso no es verdad, o sea... ...tú tienes que seguir creciendo con el juego... ...y vete... ...y vete... ...como que... Eh, ...así como el juego se está yendo... ...vete con él, vete con el cambio, vete con el cambio... ...y si quieres irte un ratito y regresar... ...no hay problema, ¿sabes? cómo o sea... ...también se vale, hay juegos también muy populares... ...que uno se va ah, y después regresa, ¿no? ...pero lo importante es que siempre... ...que, que puedan apoyar el juego... Y que no estén tirando como un odio o una crítica sin fundamento, ¿no? Que nada más sea por criticar, pues, pues no, porque pues no, no ayuda a nadie, ¿no? No, no ayuda ni a la comunidad nueva que también no conoce el juego y lee esos comentarios y dice a ah, lo mejor no está bueno el juego. Entonces claro. ya de esa manera afectan a la comunidad y también afectan a nosotros, ¿no? Que somos los que estamos trabajando ahí. Este, y que a lo mejor mucha gente de, también de la comunidad tuya o de la comunidad latina en general va a decir ah, pues a mí qué me importa <risa> que, que trabaje este vato ahí, ¿no? O sea, está bien, también se vale, ¿no? Pero a lo que me la, lo que yo, al punto que quiero llegar es que a veces es mejor, cuando no no, no tiene nada bueno que decir, es mejor no decir nada pero sí, yo pienso que eh, espero que, que el juego sea lo que, lo que siempre quisimos que sea y que, y que le siga gustando a la gente y que la gente lo siga apoyando Chris, la verdad es que esta, esta plática fue algo, algo que aprecio muchísimo, me gusta mucho la oportunidad que me estás, eh, nos estás permitiendo a todos este, en general, porque esto es también con la comunidad y, y, este, y sin duda sigan trabajando como lo han estado haciendo sigan rompiendo esas barreras sigan este rebasando sus límites, sigan demostrando que se puede entregar un producto de excelente calidad sin que necesariamente sean este, la compañía más grande de todas, sino que simplemente sean los desarrolladores más comprometidos y con el cariño suficiente como para traernos un título como este, como lo es Raw Company. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias. No, no, gracias a ti por por tenerme aquí en tu canal y todo y, y pues tú ya sabes, tú sabes que GTV había mencionado en otras pláticas que hemos tenido anteriormente de este video que cuando si yo puedo estar ahí en tu video y me quieres invitar a jugar con la gente, yo ahí estoy disponible para hasta seguir estando cerca de la comunidad y, y este, y si la gente también me quiere este conocer más o lo que sea, pues me pueden agregar si quieren a mis redes sociales, también yo no tengo ningún problema. Y que, que, que signos se los deje ahí en el, en la descripción del video o algo. Y este, y ya sabes, tú si, si ocupas algo de mi parte, yo este. Yo ahí estoy con contigo, eh, muchachos esta conversación podría seguir por horas si fuera por nosotros porque la verdad es que hay mucha tela de donde cortar pero también hay otras obligaciones por hacer y mucho trabajo por terminar entonces muchachos les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta ocasión esperemos que haya más ocasiones como esta ya saben muchachos las redes sociales de Chris las voy a dejar en la descripción también los voy a compartir en todas mis redes sociales para que ustedes si quieren acercarse un poquito más puedan hacerlo con toda libertad pues sería todo por esta ocasión Cuídense mucho, soy Signos, bye.